Mujer, no me digas amor, Dios te ama, no aceptes cualquier cosa, no aceptes trozos, pedazos ni migajas de nadie, que Dios te ha hecho una mujer completa y no hormiga, no digas amor, es cierto, quizás cerraste, te equivocaste, pero pese a eso, no aceptes cualquier cosa, Dios te Siempre atesora tu alma, pero no me digas amor, tú vales oro. No dejes que te ofrezcan cualquier cosa por amor. Piensa que tú eres digna del amor más grande que existe en el mundo, y es el amor de tu Padre, que es Dios que te ve y te estima desde el cielo. Dios te hizo desde el amor y para el amor. Si tienes que rogar porque te quieran, es porque no te están amando realmente. Esa es una falta de dignidad y respeto propio. Pues cuando amas a alguien, evitas en la medida de lo posible que ese si alguien sufra. Tratas de aminorar cualquier dolor que puedas sentir. Tratas de luchar para que no se lastime o sienta que sus emociones se vean heridas. Mujer, aceptar que Dios te ama y empezar por amarte a ti misma es el primer paso para realmente ser amada amar hasta el punto de entregarte por completo. debe ser precavida para no caer en las garras de la manipulación o los tratos ásperos. No suplicas por amor, el amor es un acto puro que se ve reflejado en el trato de la persona amada. No te rodíes para que te quieran. Si lo haces, te expones a que te laceren con el peor castigo que te puedan dar, la indiferencia. La indiferencia es un dolor que te castiga por dentro, que tortura tu alma hasta el punto de robarse tu paz interior. Quien exige es quien más dolor causa a las emociones, pues pisotea. Al final, no todo lo que en apariencia parece amor, realmente lo es. Y el hecho de que ames a alguien, no significa que esa persona te pueda amar de vuelta. El amor es una cosa recíproca de todos que se manifiesta en el seno de un trato amoroso, equilibrado, atento y que ofrece cuidados. Un amor se basa en el respeto, es un amor sano, que no solo se sustenta de sentimientos fugaces, sino que crece en ausencia de exigencias, mentiras, chantajes y traiciones. Ese último es un amor que merece ser atesorado, pues te diré algo mujer. Tú mereces estar en relaciones cálidas que se fundamentan en el aprecio, el tiempo que juntos comparten y las caricias mutuas. Mujer, mujer, Dios te ama. No toleres nada que no se parezca al amor puro que Dios te tiene. No mendigues ni supliques por atención. De verdad te digo, si supieras cuán importante eres para Dios, no estarías detrás de alguien que no corresponde a tus sentimientos. No busques la presencia de uno que actúa como si te amara, sin amarte realmente. Eres hermosa, eres regia y pura. Eres preciosa como un zafiro, bella como las gemas, lustre como los diamantes. Eres única, amada y consentida. Eres la hija de un rey, de este que creó las estrellas. Aquel, a quien, a cada cual le da un nombre, e incluso las estrellas del cosmos. Eres hija de quien creó cada galaxia en el universo. ¿Acaso no lo puedes ver? Tú no eres el producto de una casualidad o de un error. No eres una pintura que se derramó por accidente en el óleo. Eres su más preciada y bella creación. Quizás tengas dudas de ello y quizás pienses, ¿Acaso si soy hija de un rey, por qué mi padre no me auxilia? ¿por qué no viene a socorrerme? Sin embargo, te digo algo. Él estaba ahí cuando te habías quebrado en llanto, cuando sentías que tu cuerpo se caía y casi besaba el piso. Él te estuvo sosteniendo cuando aquel hombre te hirió y te rompió en mil pedazos. Dios siempre te acompañó en tus días de gran soledad. Siempre estuvo ahí. Y que das pienses, ¿por qué no me rescató de ser lastimada? Sin embargo, debes comprender que la razón por la que fuiste herida es por tus decisiones. Es necesario que comprendas que ahora en adelante, en manos de Él, debes dejar tus cargas, decisiones y esperanzas. Pues te digo algo más, Él tiene algo maravilloso esperando por ti. Aunque hayas cerrado, Él siempre te perdonará te tomará como su hija y te acogerá entre sus brazos. Tú eres su hija y como a toda hija hay que corregírsele, pero con amor. Tú no estás sola, aun cuando lo parezca. Tú no has sido abandonada, aunque así te sientas. Aun cuando te sientas herida, Él cerrará tus heridas. Sin importar el ayer, Él lo borrará. Eres la hija consentida y predilecta de un padre que te ama, eres la niña más apreciada de sus huertos, y sí, quizás no seas perfecta, porque eres humana. Lo cierto es que el amor que él te tiene es grande, su amor es permanente y se quedará a tu par para siempre. Nadie te puede herir si tú no das tu permiso. Para poder edificar una relación sana debes aceptar a un Dios, a un Dios que te ama con plena locura. Debes aprender a amarte a ti misma, a apreciarte como eres, valorarte y creer que eres invaluable y digna de cariño. Tu amor hacia ti debe ser constante, debes demostrarte que te quieres. Debes ser así todos los días. Ya no te castigues con la tortura que otros causan en ti. Aléjate de quien te da su indiferencia y estrecha quien te regala su presencia. El amor que más vale es aquel que se demuestra que se da todos los días, no de días sí y de días no, ese no sirve, no tiene más objetivo que entretener pero no llenar, así sé fuerte y piensa que eres hija de un soberano y que si le prestas atención a su mensaje podrás siempre saber que él desde arriba te cuida y que procura que estés bien, que estés feliz, que nada te falte y que puedas ser tú, sin necesidad de cambiar o ser alguien más. Porque Dios te acepta, te quiere y te estima como eres. No necesitas ser nadie más, solo tú. No te entregues a un amor que no comprende el enorme valor que Dios te ha dado y que ha puesto en ti. No dejes que nadie ponga en duda lo que tú vales, porque tú vales mucho, porque tú tienes mucho para dar.